Felicitar a la Escuela Hay de Ciencia Política de la UAS Hay Alado. que sacarle visa para que llegue Sí, sí, sí, sí, sí. Antes, antes de entrar con la, con la entrevista Quiero, ayer estuve, me, me encontré con la caravana de, del PRM Y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que iba en la caravana Y que nos saludaba Y que nos decía, mañana habla de, de, de la caravana Querían que en el día de hoy se tratara el tema y era impresionante la cantidad de gente Que nosotros habíamos parado en la calle, que nos saludaban y que nos decían que querían ver el comentario ¿Y del, gente? Del, del equipo. Eh, yo vi muchos vehículos, presumo que había muchísima gente porque yo tuve que salir rápido. O sea, eh, aunque entiendo que las caravanas no son... Porque grande dijo que no había nadie. No, y bueno, no enseño no, no, fotos. La... No, no, no, no, no, no Pero eso, eh, sí, Carolina. nosotros hemos dado claro de eso. Y la, a a comentar, la, comentar, la ¿no? caravana no definen. Está tanto tiempo con Fran, Carolina ha desarrollado una tendencia. Y contigo, mi ¿Ahorita? amor y ¿y Contigo. Dios ah, santo. Dios. Bueno, lo que yo sí vi es mucho entusiasmo. La juventud dominicana sigue cada día escalando posiciones interesantes. Este día, esta mañana, está con nosotros, están con nosotros Emily Rosario. Y la joven Damairi Germán. Hola, Damairi. Ambas son estudiantes de psicología sí, sí, sí. y ambas acaban de ganar un premio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oh, en, esa, oh, en esa, Y ambas están estupefactas por la reacción de este programa. Ajá. <risa> <risa> imagínate tú estudiante <risa> de psicología y llega aquí. Ay, ven esto este desorden. Buenos días, chicas. ¿Cómo se sienten? Buenos, buenos días. días. Muy, muy bien. Bien, gracias. Explíquenos sí. eso del concurso, cómo pasó, qué, qué cosa ustedes hicieron para, para ganar esta, esta. Bien, nosotros, eh, o sea, a cargo de la maestra Andrea Manjarres, sí, que es sí. amiga de ustedes. Sí, claro, es eh, parte de este programa, sí, es parte ella del staff. ¿no? Todos los semestres hace ese encuentro científico con los estudiantes donde nos pone a hacer investigaciones. Okay. Este año fue con la temática de exclusión y estereotipos sociales. Eh, nuestro tema de investigación fue educar en la empatía luchando contra el bullying, el cual fue eh, como premio de ganador de mejor póster. Siempre hacen premiaciones al mejor artículo. Y al mejor poste, nosotras fuimos las afortunadas de ganar el mejor poste. Eh, para que la gente que no está viendo, eh, ¿qué es póster? Un póster científico es donde se eh, hace el resumen de la investigación. Se, eh, se pone el, el resumen en forma gráfica, eh, un diseño muy bonito. ¿Ustedes y, lo trajeron, diseño? Eh, se mandó una de manera foto. digital. Sí. Sí. ¿Mediante qué vía? Con la Giovanni, eh, ah, vamos a ver bueno, si podemos ubicar qué en se toma parte? en cuenta para la evaluación o la calificación de que ustedes hayan sido las seleccionadas como mejor, vamos a decir. Este, hay varios requisitos que toman los jurados y dentro de eso está el tema que los jurados encuentran que es un tema que sea llamativo un tema que esté en tendencia y, y que sea caliente. Un ejemplo, el de nosotros, como dijo mi compañera, que fue educar con la empatía, luchando contra el bullying. Sabemos que el bullying ahora en las escuelas ha incrementado de una manera racional. ¿Han sufrido ustedes bullying? ¿Eso es lo que le hace Sócrates a Francia? Yo no. Claro. <risa> <risa> sí, yo en la escuela, <risa> cuando estaba en la primaria. ¿Esto fue, ¿Este fue eh, el ficha que ustedes hicieron? Sí, el porque también hay que tener cuidado, con porque ahora todo el mundo es sí. bullying, todo es uh -huh. bullying, el bullying, el bullying está de moda, pero no se puede confundir el bullying con cualquier tipo de violencia, porque el bullying, para llamarse así, tiene que darse de una manera repetitiva y tiene que haber un desequilibrio de poder. Entre el agresor y la víctima. Es decir, que porque a ti te hagan burla o porque te den un golpe, ya no quiere decir que sea bullying. porque eso es un tipo de violencia. Ajá, para que se llame bullying tiene que darse de manera repetitiva. repetitiva. ¿Cuál sí. es una conclusión, el contenido esencial de, de, de, de la, del poste que usted presenta? ¿Cuál es el contenido? Este, ¿A llegaron ustedes? La conclusión que nosotros hicimos para llegar allá, tuvimos sí. que hacer varias cosas. Lo que se hace es... Que uno aplica instrumentos, nosotros hicimos la investigación, nosotros fue mixta, lo que significa que utilizamos instrumentos cuantitativos y cualitativos, y aplicamos entrevistas a dos maestras y cuestionarios a los estudiantes. Entonces nos dimos cuenta, a, la, a los resultados nos, di, eh, nos arrojaron, que el tipo de bullying que presenta la escuela es verbal y físico. El verbal llega a un 77% Vamos a decir por ciento, y el físico llega a un 85 por ciento. Entonces, como nuestro objetivo general, que fue crear una un programa de intervención para ayudar a la. Para mejorar el buen trato y lea no, Estudio entonces el bullying que se hace a través de las redes sociales. No, no porque fue ahí en la interacción, en lo, en lo que pasa en el aula. Sí, eh, porque eh. nosotros basamos la investigación de acuerdo a la temática que lleva el, el eh. encuentro científico. Eh. Entonces, eh. el semestre pasado sí de trabajo cibernético, todo eh. lo que tenía no. que ver con internet. En el, el pasado. El, el pasado fue de la migración. Que -l -l ¿Qué sacamos como conclusiones? Esperate que estamos hablando entre psicólogos. ¿Qué sacamos como conclusiones? relación es a, a, a, la, a la educación con empatía. ¿Qué, ¿Qué podemos concluir de eso? ¿Qué podemos tener de comunicar a nuestros amores de la vida? En nuestra investigación descubrimos que la empatía en el estudiante que analizamos es baja. Por lo tanto, el bullying allá va a incrementar porque la empatía es la capacidad de tú ponerte en el lugar del otro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En una escuela donde los estudiantes no tengan empatía el uno con el otro, no le importa ni le interesa saber cómo se siente mi compañero. Eh, eh. Sí. Entonces, ellos se necesita en la escuela se necesita fomentar la empatía, pero era como no comunicaba a una maestra, no es que hablemos de la empatía, porque ella dice, yo aquí lo hago y, claro y le hablo, pero sí. es que se, que se proyecte, que se forme, que se haga una intervención, que no es que vengan un día. Es que si hay que trabajar un mes con esta problemática Pues que trabajemos para Que, que resultado. no tanto nosotros los maestros Sino que vengan personas que sean expertas Que los padres vengan Porque también nos dimos cuenta Que hay factores que se dan Para que el bullying se dé Entonces el problema que se alma en la escuela Muchas veces viene de afuera Entonces ¿qué pasa Se produce afuera Pero entonces es dentro de la escuela Que se desarrolla el problema Atención producción que grabe este programa, que esto es histórico. Estas señoritas estudiantes de psicología que han venido aquí hoy serán grandes profesionales a sí. favor del mundo y del país. Atención producción, eh. Ojalá, ojalá y que ellas excelentes. se incluyan dentro de la propuesta que tenemos de crear el perfil sí. de, de, de los pasionicidas y que pudieran sí. hacer eh, un a futuro. Les eso es un pregunta. término que necesiten. No, si necesite, a lo mejor si a lo mejor si existe, ese es el problema. Vamos eh, a seguir. Ustedes establecieron eh, el parámetro del bullying físico y verbal. En ambos casos, ¿cuáles fueron las expresiones mayores de bullying? Este, En el caso del, el caso de Socrates, del verbal, claro, cuando sí, justamente lo le estábamos explicando los es cuestionarios a, a los chicos, le dijimos, ¿Qué? si tienen alguna duda, vos? bueno, pregúntenos. Eh, vimos evidencia, podemos decir observaciones, que una no una niña no comentaba. Yo le digo algo, eh, un nombre ofensivo a mi compañero, porque a mí me lo dicen. Entonces, una de las cosas que ellos se dicen son nombres ofensivos. En el caso físico, yo sin querer te di, pues yo sin querer te doy a ti. ¿Qué es un nombre ofensivo? Por ejemplo, si a un tipo le dicen Gonzalo, eso es un bullying. <risa> Depende cómo la persona lo toma. <risa> sí. O sea, es un ah, una entonces, preguntita. El bull, no, asunto ¿De quién lo recibe? No, hablamos ahorita que para hacer bullying tiene que ser de manera intencional hacer daño y repetitiva. Si, sol, si suele ser una sola vez, no es bullying, puede ser o oh, violencia. Una preguntita. O sea, que cualquier muchacho de allá, por ejemplo, si tú le dices Yerjan una sola vez no es nada, pues si lo dices dos o <risa> tres veces, le si sí, no, es no, sí. está, está haciendo bullying. Si es de manera consecutiva. Pero porque también que está haciendo bullying ahora que ¿Qué, grande. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué no gratis. nos dejemos incidentes nivel del debate. Ya, bullying, tengo tengo unas preguntas para las chicas. Oye, había un tipo, excusame que te interrumpa, pero tengo que decir, sí. había okay. un tipo que le decía, limonada. En la escuela, y entonces un día llega y uno de los muchachos, para no decirle nada, uno de los muchachos dice agua, el otro dice hielo, el otro dice azúcar, es el limón, y él se para con una piedra y la base, muévelo para que tú veas. <risa> <risa> <risa> en el levantamiento de la información, eh, el tamaño de la muestra, ¿cuál fue? Fue de 13 estudiantes de quinto curso de una escuela de aquí, de la provincia de Duarte. ¿Cuántos estudiantes? Es 13. 13. Más ¿De, una sola escuela? ¿De quinto curso? Sí, de quinto curso, porque, porque fue un curso específico. Para nosotros hacer el, eh, la investigación decidimos ir a la escuela y preguntar cuál era el grado donde ellos consideraban que hubo más violencia. Entonces, la escuela nos dijo, el grado que tenemos que tiene más violencia son los quintos. Sí. Entonces, decidimos trabajar específicamente con esos cursos. Entonces, sí. por eso la muestra no es tan grande. Eh, resultados ya vamos a decir eh, generales que nos podrían decir del informe. Eh, como ya mi compañera había dicho, el tipo de bullying que se da entre los estudiantes es más de tipo verbal y el tipo físico también encontramos que los estudiantes tenían un nivel de o tienen un nivel de empatía bajo, por lo cual eh, la propuesta de intervención que eso es eh, eh, el objetivo de esta investigación eh, diseñamos la propuesta de intervención basada a esas necesidades que los estudiantes eh, presentaron, entonces eh, hicimos eh, creamos el programa con tres actividades eh, con objetivo de que ellos puedan eh, solucionar su conflicto evitando las peleas. Yo pensaba que el bullying era no era físico, no, no llegaba a la, sí. a la parte física. Sí, estaba equivocado. sí porque también y, puede ser físico o directo, indirectamente. También está el mixto, que cuando eh, te digo eh, el hombre es ofensivo y te golpea. Entonces, cuando sufren las dos cosas, entonces ya se sé. considera mixto. Ya, entiendo. Uh -huh. Sí. Bueno. Eh, me gustaría escuchar eh, un mensaje de cada uno de ustedes eh, a los jóvenes o a los muchachos universitarios. ¿Tienen algo que preguntar? No, a no, pre preguntarle sí. antes de esa pregunta tuya, ¿cómo, cómo enfrentarlo? ¿Qué ustedes qué ustedes han aprendido en cómo enfrentar el bullying? ¿Cómo, cómo poder evitarlo eh, o, o, o poder salir del círculo en el momento en que ya estamos metidos? Mira, justamente... Me el testimonio tuyo, el tú sufriste bullying. <risa> Bueno, el mío fue en, en la primaria y era que... Bueno, mis mi compañeros me consideran que soy un poco abierta, pero esto, cuando estaba en la primaria yo era como introvertida. Uh -huh. O sea, no participaba mucho, sí. siempre se emita en las clases, pero al momento de expresar y participar, no. Entonces, los maestros no me motivaban, vamos a decirlo así, entonces cuando me preguntaban que yo me quedaba callada, ellos siempre me decían que tú nunca hacías nada, entonces los compañeros incrementaban eso. ¿Cómo lo superaste? Porque hablas muy bien y te desarrollas, te muy bien. Este, Cuando llegué a octavo, que todavía tenía la misma situación, me acuerdo que, que mi madre le preguntaba a una maestra que ¿cómo voy? porque yo siempre en la clase en la casa iba bien entonces la maestra me dice, ella aquí no quiere hacer nada, entonces mi mamá me sentó y me jaló, me dijo ¿qué está pasando? porque tú aquí en la casa te veo trabajando pero cuando pregunto no está bien entonces yo como cuando mi mamá me dijo, necesitamos que lo que tú hagas aquí lo proyecte allá, entonces esa conversación que tuve con mi mamá me motivó, vamos a decir, me soltó me a yo salir adelante y ser más, más par, participativa, participativa en, en la escuela. Entonces después de ahí de, de octavo, me solté. <risa> a raíz de los hallazgos que arrojaron estos estudios realizados por ustedes, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para superar la disposición Bueno, este evitar evitarlo, como la pregunta que tú no hiciste, le hicimos esa misma pregunta a una maestra, ella dijo, me acuerdo, el decir la palabra evitar es muy amplia, disminuir, Disminuilo. ella dijo, ¿cómo podemos ser para disminuir? Y es como comentaba anterior, hablando, fomentando de lo que es la empatía, porque en un lugar donde no hay empatía el uno por el otro, por más que se trabaje, siempre se va a dar el mismo caso, porque no me interesa lo que le pase a la otra persona. Pero siempre en un grupo va a haber gente poco empática o nada empática sí, y eso, eso eso eso es un riesgo de que el bullying se produzca sí. cómo enfrentarlo en una circunstancia como esa o sea qué haríamos lo que tratamos es que los buenos sean más y que esos que sean más tengan las estrategias para enfrentar me, me gusta, claro. me gusta. Sí, que hayan Mademoiselle Jenny, a la a entiendo. la inversa. Por la por favor. Sí, esa la, de la da cuenta. Todo lo que él utiliza eh. es agre agresión. quererla o sea, contra mí. Pero ven acá, ¿qué que lo que le pasa de hombre. Es fácil y ya aquí ya otra vez un estudio. Escucha, quiero escuchar quién es el? Quiero escuchar a ¿Quién es el bulímico aquí? Quiero escuchar a Emily Yang como estudiantes de psicología. O sea, ¿Cómo fomentar la empatía desde el hogar? Que ustedes entienden que los padres deben de hacer? Porque según lo que ustedes han traído acá, esos resultados dicen que los niños no tienen un nivel de empatía, o sea, entre ellos, los que hay una situación otros. de... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Los se puede hacer? Los padres pudieran como educar a sus hijos en, en eso, eh, o sea, decirle cómo, qué, cómo tú te me sentirías me si le, se le eh, hiciera bullying a tu amiguito, si le diera o qué sé yo, porque ahora, por ejemplo, pues si con niños... Eh, ponerse en el claro, lugar del otro, no sé, como sí, eh, entonces como decirlo, eh, hacerlo como reflexionar para que ellos okay. entiendan como cómo yo se sentiría si si a mí me agredieran, cómo yo me sentiría si a mí me pusieran nombre, entonces de una forma así eh, ellos pudieran cambiar de pensar, ah, no, yo me sentiría muy mal, eh, eh, eh, cayera en depresión, también puede ser el caso, entonces. De esa forma tal vez el niño no, no hiciera la agresión, no hiciera el bullying. Ustedes saben que los grupos eh, de jóvenes, las agrupaciones, tanto deportivas como culturales, juegan un, un, un, rol. un papel determinante en la conducta específicamente de, de los adolescentes. Porque incluso eh, nosotros que trabajamos durante un tiempo con jóvenes sabemos que hay, hay, hay adolescentes... Que, a, que le da pánico hasta, hasta participar en cualquier actividad de la sociedad. Y ese contacto ese social temor, constante, ese precisamente, temor. ese constante, eh, eh, contacto social le permite a ellos abrirse, quizás eh, como es el caso tuyo, y, y desarrollar esa, ese tipo de, de, de habilidades que, que tienen siempre ese miedo de, de, de soltar. Mire, socializar esto solamente, como ustedes son muchachas muy jóvenes, eh, existen tres obras que han sido puestas en circulación y difundidas ampliamente por el psicólogo surcoreano alemán, Byung-Chul Han. Una se llama La agonía del héroe, otra se llama La sociedad del cansancio, otra se llama La expulsión de los distintos. En esta obra, Byung-Chul Han hace un análisis de cómo se comporta el ser humano dentro de esta etapa de consumismo. Y se habla del individualismo como, y de la y del consumismo como los factores esenciales dentro de lo que conforma la sociedad hoy en día. El hecho de que nosotros vivimos en una sociedad de consumo que prohija el que usted no sea nada si no consume o si usted no produce, tiene algo que ver con la pérdida de leros que él trata en uno de sus libros, y con el fomento de la individualidad, el fomento de la individualidad produce la desaparición del otro y la desaparición del otro consiste en una falta de empatía. O sea que el asunto de la falta de empatía desde la psicología y la sociología tiene una connotación bastante amplia y sería bueno que ustedes se, si van a seguir en eso, se enamoren de eso, puedan acudir a Virtual Han y estudiar para que tengan una comprensión más acabada con relación a lo que son estos temas pero también puede leer a otro quieran, cariño, no, claro. no tiene que ser impuesto no lo que él diga se puede leer a otro autor otro, otro, no, claro. no. No, no, no, no pasa nada sugiérele el nombre si tu ignorancia no te mejor. alcanza sugiérele el nombre tienen bueno. no, el derecho de elegir el, el, el, el, el, el, el otro pero <risa> dile tu uno agradecemos es la presencia de él y dile tu uno la a Mayri Germán, no, no oculta tu ignorancia, dile uno, habernos acompañado en esta Mira, entrevista. De decirle, en Pero oculta ¿sí? tu ¿sí? ignorancia, dile uno. Debe despedir a las dos chicas, no ¿Vale, sean Mario? mal educados. Poco empático las emociones. Eh, Gracias a ustedes Gracias a ustedes Mira, por quiero, venir sí, amado. Sí, sí, sí, Quiero felicitarla A ustedes de Hecho De es, sí, es una motivación Para todo el que nos está viendo Para los jóvenes, para los de su área Y para todos los estudiantes de nuestras universidades De verdad, sigan adelante La gente que critica en lo general la educación dominicana Estas sí. dos chicas desmi Desmienten el hecho sí. de que estamos Eso. En, en, en el no, no. Contra los tremendistas no Hay problemas, pero eso no quiere decir no, que haya gente como claro. es una muestra de lo que hay. Claro. exhorto a seguir. Felicidades y a todos los jóvenes eh, de nuestra UAS y de todas las universidades. Verdad que sí. Con el perdón de ustedes, nos vamos a ir a una pausa, sí. señores. Regresamos en breve. No se tú, tú vas, vas a seguirme a, a la gente, gente cuáles son los libros que tú